Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 281 Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño. Padre, tu hijo es perfecto. Cuando pienso que algo o alguien me ha hecho daño, es porque me he olvidado de quién soy y de que soy tal como tú me creaste. Tus pensamientos solo pueden proporcionarme felicidad. Si me siento triste, herido o enfermo, es porque he olvidado lo que tú piensas y he implantado mis absurdas ideas en el lugar donde a tus pensamientos les corresponde estar. ¿Y dónde están? Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño. Los pensamientos que pienso contigo solo pueden bendecir, y solo ellos son verdad. Hoy no me haré daño a mí mismo, pues me encuentro mucho más allá de cualquier dolor. Mi Padre me puso a salvo en el cielo, y Él vela por mí. Y yo no quiero atacar al Hijo que Él ama, porque lo que Él ama es también objeto de mi amor. Nada, excepto mis propios pensamientos, me puede hacer daño. Amén.